3 minutes, jump rope Hoy vamos a practicar el salto doble Ya lo hemos practicado En caso de que no lo recuerdes, vamos a practicarlo de nuevo Mueve la cuerda después de rebotar 4 veces Si ya lo tienes, intenta saltar 3 veces y después solo 2 Ya hemos logrado el salto doble Mueve la cuerda después de rebotar 2 veces se llama salto doble. Hay una gran variedad de elementos que puedes ejecutar saltando de esta manera. Inténtalo una vez hayas dominado el salto doble. Salto doble a 8 tiempos. Practica salto doble 8 veces y después el salto básico. Salto doble a 4 tiempos. Practica salto doble cuatro veces y después el salto básico. Mueve la cuerda controlando la velocidad conforme cambias de salto doble a salto básico. salto doble a dos tiempos, practica salto doble dos veces y después el salto básico. Estos son algunos trucos. Intenta saltar de esta manera aplicando el salto doble. Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos. Gracias.